Bueno, intentaré ser breve porque, como antes, porque la verdad es que tampoco hay, hay muchísimo que decir aquí, está casi todo dicho. Eh, cuando hablamos de aforamiento estamos hablando de, de ese instituto procesal que, establece un, que introduce una diferenciación con respecto a determinadas personas por el cargo que ostentan o por la función que, que, que ejercen. Y cuando en la legislatura anterior hablábamos de las prerrogativas parlamentarias, eh, hablábamos de, de ellas como diferenciaciones que el Constituyente había introducido en la Constitución eh, como garantía al ejercicio de determinadas funciones. El Tribunal Constitucional solo puede decir que son prerrogativas, porque así han sido concebidas, pero cuando una diferenciación pierde su justificación, es cuando se convierte en discriminatoria. Y eso es lo que pasa actualmente con las prerrogativas parlamentarias que recoge la Constitución española. Actualmente, por su uso y abuso, que decía el compañero del, del PNV, las prerrogativas se han convertido en formas de discriminación. Ayer, ayer su grupo nos hizo una, una propuesta de regeneración democrática en la que se incluía también la supresión de los aforamientos y lamentó que no lo entendiéramos, que no lo comprendiéramos. La cuestión no es que no lo entendemos, la cuestión es que no nos lo creemos. Porque, el, usted, además usted misma dijo, los jueces juzgan, nosotros tenemos que actuar sobre las causas. Efectivamente, no hablen, no escriban, actúen, actúen. No digan que no pueden actuar, porque cuando toman sus decisiones, las toman con conocimiento de causa. Y acuérdense, si apelamos aquí también a la historia romana, que Calígula, cuando enloqueció, nombró senadora su caballo. Y acuérdense también de la mujer del César, que no solo tiene que parecerlo, serlo, sino parecerlo. Es decir, creerles no es nuestra obligación, es la suya es la suya. Que les creamos es su obligación. Nosotros votaremos que sí a la, a la moción que presenta el Partido Socialista. Es un sí crítico por todo lo que hemos dicho. Lamentamos muchísimo